Eh, la siguiente mesa, que es la mesa redonda de proyectos que han sido beneficiarios de programas europeos, tenemos una baja por COVID, como no podía ser de otra manera, que será Jorge Crespo, de, del Ayuntamiento de Estella, que no puede venir, eh, pero, bueno, tenemos igualmente tres estupendos representantes de tres proyectos que han sido beneficiarios. En primer lugar, Miriam Flores Quesada, que es la directora técnica de la Fundación Coina Equalitas, que eh, de, representa el proyecto Jacob Access que es justamente de poctefa como ha estado comentando Carmen. Después está Cathy Andrew, de ACIR Compostel, la agencia francesa que gestiona el bien patrimonio mundial Camino de Santiago en, en Francia, que nos hablará de su proyecto, eh, de Europa con los, el antiguo proyecto Europa con los ciudadanos. Y por último tenemos a Miguel Ángel Jiménez, que es el tesorero de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, que nos hablará del proyecto Life Stars, del programa LIFE, que es el que se dedica, como hemos dicho, al medio ambiente. Eh, ellos van a hacer sus presentaciones y luego, como hemos hecho antes, si hay preguntas, pues las haremos rápidamente para pasar al último ponente. Así que muchas gracias por, por asistir. Gracias. Eh, bueno, yo soy Miriam. Como han dicho, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la organización de estas jornadas. Y viendo las preguntas, ¿se me escucha? Ah. Viendo las, las preguntas, yo creo que estáis ansiosas todas por esta mesa y voy a darle la razón a la mesa anterior. Fundación Coina y Qualitas es una fundación muy chiquitita. Eh, esta es el segundo Poctefa eh, que hemos gestionado, el segundo proyecto con fondos Poctefa, eh, pero también hemos participado en Erasmus Plus y hemos participado en otras iniciativas europeas y eh, también voy a decir el apoyo ¿no? de, de la oficina ese contraste que nos parece muy, muy valioso a nosotras y que nos sirve para aumentar la, la probabilidad de éxito ¿no? también en relación con la evaluación eh, señalar eh, que bueno que no siempre puedes eh, ganar a la primera ¿no? que muchas veces tienes que seguir presentando un proyecto nosotras tenemos tres proyectos en revisión y nueva presentación y esa evaluación que te proporcionan es muy positiva para ir mejorando poco a poco tu proyecto. Eh, y apuntar que la justificación muchas veces es más fácil la europea que la del Gobierno de Navarra o entidades locales. <risa> Una vez dicho esto, eh, voy a presentar nuestra iniciativa eh, que gira en relación a la cultura y al, al Camino de Santiago. Eh, como ya he dicho, es una iniciativa POCTEFA, eh, nos juntamos tres territorios, ¿no?, porque sí que es importante eh, señalar que el partenariado en estas iniciativas eh, no solamente hace falta contactar, ¿no? en ese first date, sino también tenemos que ver si nos enamoramos, ¿no? para casarnos durante varios años, que eso es importante también tener en cuenta. Tres territorios pirenaicos, ¿no?, cercanos geográficamente como son Otsabat, eh, Jaca y Pamplona, eh, muy representativos de la diversidad ¿no? de la zona, tanto rural como montañosa como urbana. Y lo que hacemos es empezar a trabajar en una idea de proyecto eh, con un objetivo compartido. El objetivo último de Jacob Access es la creación de una red transfronteriza para la accesibilidad de las personas con discapacidad a la cultura y al patrimonio de los territorios atravesados por el Camino de Santiago. Ese es el fin último de Jacob Access. <risa> Perdón que yo estoy con secuelas varias. Eh, vale, en cada uno de los territorios el partenariado está conformado por una entidad y eh, la verdad que, excepto Valencia, que es una entidad bastante importante en en Huesca y demás. Eh, las otras dos entidades somos muy, peque muy pequeñitas. Podéis entrar a nuestra web de Fundación Qualitas y ver que no somos una gran entidad social. Está la comunidad del País Vasco también en, en Francia, junto con EVA, el Ayuntamiento de Jaca con Valencia y nosotras aquí con el Ayuntamiento de Pamplona. Eh, como he comentado, el programa, eh, el proyecto está financiado en la convocatoria POCTEFA 2014-2020, en el eje 5 de reforzar las competencias y la inclusión de los territorios, con el objetivo específico de mejorar el acceso a los servicios. Eh, esta, este proyecto eh, surge de una idea y esa idea surge de la necesidad del colectivo de personas con discapacidad de a, acceder a servicios públicos básicos y, en particular, a los relacionados con la cultura. Eh, para nosotras, el acceso a la cultura y el acceso al patrimonio material, o sea, al patrimonio cultural, material e inmaterial, es básico, eh, porque todo ello ayuda a conformar la identidad cultural de las personas. ...con discapacidad tienen que poder acceder en igualdad de condiciones ¿no? a, a ese patrimonio. El Camino de Santiago está por descartado, que es patrimonio, eh, y mucho más en, en esta zona en la que vivimos. El fin de Jacob Access es la reducción de desigualdades en el acceso a la cultura, favoreciendo la inclusión social de las personas con discapacidad. Eh, en base a nuestro eh, fin último, tenemos varios objetivos, cooperación transfronteriza sobre todo y crear un modelo de referencia que pueda ser replicado en otras zonas del Camino de Santiago. Nuestro proyecto está ahora en una fase de transferencia para que venga quien quiera y lo pueda replicar. Eh, la puesta en marcha de infraestructuras, la creación de nuevas iniciativas para la inclusión social… La estrategia territorial compartida, hay que tener en cuenta la proximidad de los tres territorios, eh, informar, sensibilizar y difundir sobre todo las capacidades de las personas con discapacidad y eh, potenciar que sean las personas con discapacidad eh, las que definan y concreen los servicios que, de las que van a ser usuarias. Eh, bueno, el proyecto en sí tiene do, eh, varias acciones, no todas ellas. Eh, van en secuenciadas, pero sí que esa es un poco la secuenciación lógica. Además de la parte de gestión, que es importante y que, eh, bueno, es una gestión profesional, ¿no? O sea, eso sí que es importante apuntar. Y la comunicación también, porque en este tipo de iniciativas es muy importante comunicarlas, porque si no, no podemos llegar a la ciudadanía, ¿no? y sensibilizar. Eh, nosotros empezamos preparando el proyecto antes de la convocatoria, eh, podemos hablar que, eh, previa presentación del proyecto, yo hablaría de un año de preparación previa ¿no? con el resto de, de socios, eh, se presentó, se consiguió la financiación, eh, hicimos una primera acción de identificación de, nueva, de buenas prácticas… ¿no? Eh, ver qué se estaba haciendo en otras zonas, eh, tanto del Camino de Santiago como en otros ámbitos culturales, ¿no? para ver si podían ser eh, cogidas esas buenas prácticas. Creamos un modelo de referencia, construimos las infraestructuras y ahora estamos en fase de eh, lo que es la dinamización de la red, porque bueno, ya os voy a comentar, el, el proyecto está próximo a finalizar. Eh, se materializa el proyecto en tres centros de interpretación: uno en Pamplona, eh, al que ya podéis ir, es gratuito, os invito a que lo veáis. Es, bueno, yo qué voy a decir, es muy bonito, muy interesante y es eh, totalmente accesible eh, a nivel cognitivo, sensorial y, por supuesto, físico. Eh, eh, el centro de interpretación de Jaca que estará a próxima apertura y Otchabat Asme que también eh, en breve abrirá y un albergue para personas peregrinas totalmente accesible en Martillué que también está también abierto y, y eh, que también podéis visitar eh, los tres centros de interpretación están eh, vinculados al Comité de Santiago y en pleno recorrido de hecho el de Pamplona está en la calle Mayor y el albergue de Martillue. Vale, es muy importante que cada uno de los centros tiene una temática compartida, ¿no? Al final es un proyecto en partenariado, no es llegamos y cada uno hace lo que, lo que le parece, sino que tenemos unas características eh, similares. Entonces, eh, todos tratan de la historia y lugares del Camino de Santiago, pero Chabat se centra en gastronomía, Pamplona Oltrella se centra en la Edad Media y el cambio de la Edad Media a la Pamplona actual, y Jaca en el Arte y la Cultura. En todos ellos vamos a encontrar una estética muy similar, la vocación al resto de centros y al albergue de, de Martillo, y eh, vamos a encontrar también información tanto de la red, de transfronteriza del proyecto como de otros recursos de interés para personas con discapacidad a lo largo del Camino de Santiago. Vale, eh, bueno, tenemos diferentes elementos que hacen red, como os he comentado, y, eh, muy importante, estamos abiertos a hablar con cualquiera de persona interesada, porque para nosotros lo más importante es que podamos transferir el proyecto ...y que se replique y crea red. Una de las partes más importantes del proyecto es el enfoque participativo. Sí que teníamos muy claro que el diseño de los centros, tanto físico como de contenido cultural... Eh, ...tenía que ser de manera participada eh, con las personas con discapacidad y las entidades que lo representan. Y ahora, para centrar un poco más el proyecto y lo que hemos hecho... Os voy a comentar un poquito el proceso de Ultrella, que os repito que, que sería muy bueno que podáis verlo, que es muy bonito. Eh, bueno, en primer lugar, eh, lo que hicimos fue consensuar el modelo de centro con organizaciones sociales y culturales. Hemos de decir que no solamente han participado entidades de personas con discapacidad, sino también diferentes asociaciones vinculadas al Camino de Santiago para poder eh, dar un poco su, su sentir. En este proceso participativo lo que se hizo fue recoger aportaciones para crear el modelo de, de referencia, eh, contrastarlo vale, y definir finalmente cuál tenía que ser el modelo de centro ¿no? que queríamos desarrollar. Eh, posteriormente, bueno, paralelamente, posteriormente, eh, Ayuntamiento de Pamplona seleccionó un local que estuviera en la ruta del Camino de Santiago. Eh, se hizo un diagnóstico de accesibilidad para ver cómo se tenía que hacer eh, la obra para que fuera 100% accesible desde, el, desde su diseño, desde su concepción. En este proceso también aportaron las entidades de personas con discapacidad y otras personas expertas. Y eh, se rehabilitó el local eh, con el apoyo de una empresa eh, de inserción, ¿no? En este sentido, eh, también señalar ¿no? la importancia de incluir este tipo de factores más transversales, ¿no? eh, de inclusión social, igualdad y demás. Y todo ello fue se, se hizo un seguimiento tanto eh, desde lo que es el proyecto POCTEFA, los diferentes socios, como lo que son diferentes entidades sociales. Eh, una vez eh, teníamos ya la reforma de, de Ultrella en marcha, lo que se hizo ver, fue ver cómo lo podíamos hacer la musealización y para eso, eso se hizo un concurso de, de ideas ¿vale? para crear los, los contenidos, ideas sobre los contenidos que podían ir dentro, junto con lo que tenía que ver con la accesibilidad también de los contenidos. Recordar que es un proyecto, o sea, es un centro totalmente accesible y eso no quiere decir solamente que tengamos rampas ¿no? o que tengamos un baño adaptado, sino que tenemos que asegurar la accesibilidad cognitiva del centro. Bueno, eh, tenemos tres áreas eh, en el centro. Luego pasaré a explicarlas con más detalle. Pero por último, lo que se hizo fue eh, poner en marcha el centro. ¿no? Una vez definidos los contenidos, se volcaron los contenidos. Se hizo un proceso de participativo de aportación a esos contenidos y poco a poco fueron pasando personas con discapacidad y entidades de discapacidad para recoger mejoras. Vale, nosotros sí que creamos tanto a nivel eh, de local como de contenido todo desde la accesibilidad universal pero muchas veces hasta que no llegas y ves hay cosas que se te pueden escapar entonces lo que hicimos también fue una fase de testeo para asegurarnos esa accesibilidad, se hicieron las mejoras se creó el modelo de gestión del centro y hoy por hoy es gestionado por el Ayuntamiento de, de Pamplona eh, por una persona que tiene formación específica en atención a personas con discapacidad y la verdad es que, eh, bueno, es un centro que yo creo que a día de hoy, teniendo en cuenta eh, que hemos vivido una pandemia, que la cultura y el camino de Santiago lo tenemos un poco con esta situación complicado han pasado más de 2.000 personas. Eh, tenemos cinco ámbitos, uno de, de recepción, el primer ámbito es un interactivo, ¿no? que lo que hace es recoger toda la información sobre, sobre la red, el ámbito tres lo que nos habla es eh, de Pamplona y de cómo Pamplona ha evolucionado desde la Edad Media hasta la actualidad, ¿no? eh, la verdad es que si el interactivo… ...que llama mucho la atención porque te dicen cómo comían la, en la Edad Media... como comemos ahora o incluso la fecha de los sanfermines en, en septiembre octubre octubre... ¿no? ...que eso es muy desconocido. El ámbito cuatro eh, también habla de, de Pamplona ¿no? y habla de la, de la evolución de la ciudad... ...y el camino de Santiago y el ámbito 5 que es el más impactante para todas las personas... ...es eh, una experiencia... Eh, y, eh, bueno, es que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? A través de la historia eh, de una, un trovador eh, ciego de la Edad Media eh, nos habla de la, del Camino de Santiago en esa en esa época y eh, todo ello lo hace a través de eh, los cinco sentidos, ¿vale? Entonces, eh, yo reitero que tenéis que ir a verlo. Vale, eh, esto es todo, yo creo eh, que es un poco muestra ¿no? de cómo se pueden hacer actividades culturales en torno al Camino de Santiago, eh, de pasta, eh, claro, otra de las cosas que está feo decirlo, pero un proyecto europeo siempre cuesta más de lo que en principio nos parece, pero la verdad es que todos los proyectos al final salen más caros de lo que hemos planteado. Eh, pues la financiación fue al 65%, ...y no sé si son millón y poco... Eh, ...sí que te puedo decir que la partida de Coines son 164.000... <ríe> ...pero como podéis eh, imaginar... ...la partida de eh, Ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento de Jaca... Eh, ...Comunidad del País Vasco y Valencia... ...que tienen infraestructuras, es superior... nosotros al final, las entidades sociales... ...que una parte muy importante es señalar... Como eh, la parte de Administración lo que se ha encargado es de, bueno, apoyar públicamente el proceso, eh, posteriormente gestionar a todas las infraestructuras eh, abiertas a la ciudadanía y se han encargado más de todo el tema de infraestructuras como tal y las entidades sociales de la discapacidad nos hemos encargado más del proceso participativo de la creación de, de contenidos. Entonces hay diferencias entre partidas presupuestarias, entre, entre socios. Bueno, lo primero, muchas gracias por, por la organización de esta jornada y por, por la invitación. Muchas gracias por darnos la, la oportunidad de, pues de, de aportar una, un testimonio. De ...un poquito particular, porque es un testimonio del otro lado, de, lo, de los Pirineos... Eh, ...yo soy Catia Andrillo, soy técnica de proyectos europeos en la Agencia Française de Chemin de Compostela... ...os voy, antes de hablar de, en concreto del proyecto Europa con los Ciudadanos... ...del que éramos socios, eh, os voy a hablar en, en unos minutos de, de lo que es esta agencia... ...y lo que es su, su, su ámbito de actuación, me parece interesante... Eh, es una agencia, bueno, tiene la denominación de agencia, pero en realidad es una asociación eh, de ámbito nacional. Eh, se creó en, en 1990, con la, sobre la iniciativa en su época, porque ahora la, las regiones han cambiado, del Gobierno regional de Aquitania y de Millipierené, en 1990, recordáis que… Eh, era después de, de declarar el primer itinerario cultural europeo en 1987 por el Consejo de Europa y, y entonces esta, esta agencia tiene como, como, como, como objetivo pues concretar y dar vida concreta a todos los valores de, de este itinerario cultural europeo. Entonces, tuene, estamos basados en Toulouse y somos un equipo de, de siete personas trabajando, trabajando para la valorización cultural y turística de los Caminos de Santiago. Y la segunda misión eh, también es la, la gestión y la animación del, del bien patrimonial Chemin de Compostela en France, eh, que tiene este, este, está escrito desde el 1998. Y eh, la, a la diferencia de, de España, el bien patrimonial... Eh, es, no, no es el todo el linear, sino un conjunto de 78, eh, en, el, en la juerga decimos, componentes, pero se trata de 71 monumentos eh, al, por toda Francia, sobre todo en suroeste, pero por toda Francia, y siete tramos de, de sendas que, que están escritas como como, como bien pacimonial. y tenemos eh, mandato desde 2016 eh, de la, del Ministerio de Cultura francés para animar y, y toda, toda esta red, toda esta, todos estos actores, gestores y propietarios de, de, de estos componentes. Eh, en esta slide tenéis una, una, una mirada de, de, de nuestras misiones, de lo que hacemos, de, di, de nuestro trabajo diario. Eh, ...tenemos una, una oficina en Toulouse donde acogemos a personas que, que están interesadas en, en hacer los caminos de Santiago... Eh, ...difundimos, pues, creamos soportes, eh, documentos prácticos de cómo prepararse para, para hacer una, una caminata como, como esta... También organizamos eh, formaciones eh, a, a los, los distintos actores, bien sean asociativos, eh, an, administraciones públicas, territoriales también. Y una gran parte también de nuestro trabajo es todo el trabajo de, de vulgarización científica, de transmitir todo lo que es el, el todo, lo, todo lo que se habla del camino eh, mediante distintos soportes, eh, exposiciones. Eh, también colaboramos con, con ediciones, hacemos un trabajo editorial también y eh, trabajamos mucho mucho eh, digamos que estamos en el cruce de mucho de muchos actores eh, en el camino de Santiago eh, lo hacen vivir muchas muchas entidades las asociaciones jacobeas desde luego y también pues administraciones eh, públicas locales y entonces actuamos en el, un poco estamos en este cruce con esta esto eh, eh, todo esta todos estos actores que tienen a veces pues objetivos o enfoques distintos y entonces hemos creado un, un observatorio de, de los caminos para intentar pues recoger datos datos cuantitativos de, de, de cuáles son los perfiles de los caminantes co, cuántos son cuáles son sus necesidades y cómo hacer cómo trabajar en, en cooperación con todas estas entidades para, para asegurar pues un camino seguro asegurar que, que hay infraestructuras adaptadas para proponer pues una, una una, una, una oferta cultural, eh, eh, una buena oferta cultural y, y también, bueno, eso lo he, lo he comentado, eh, animamos el, lo que es el bien patrimonial y también actuamos no solo al nivel eh, francés, sino europeo e incluso internacional con distintas cooperaciones. Solo un vistazo de nuestros miembros… Eh, colaboramos con, con distintas entidades. Ten, eh, nuestros socios son gobiernos regionales, también diputaciones, eh, muchos municipios y asociaciones también de Amigos de Camino de, de Santiago. Eh, también existe una federación, una federación francesa de, de asociaciones jacobeas, con la que trabajamos también. Trabajamos también con, entidad, con eh, universidades. ...y con, eh, con otro, otros socios, eh, bueno, otras entidades europeas. Eh, solo mencionar que desde hace unos años estamos comprometidos en distintos proyectos europeos. Eso eh, es, una, es una prueba de lo que iba diciendo esta mañana Augusto, por ejemplo. Es decir, que la temática del Camino de Santiago eh, se puede enfocar de, de muchas maneras... Y eh, estamos colaborando en dos proyectos de investigación eh, que no tienen necesariamente, no se tratan solamente del Camino de Santiago, sino de, un, de una temática más amplia como puede ser el turismo, el, la, el hecho de medir el impacto del turismo cultural en los territorios, eh, pero eh, también un proyecto de Erasmus Plus, eh, voy a decir una palabra sobre este porque es interesante, se ha programado dentro del marco del ...del Chacobeo y es un proyecto coordinado por la Junta de Galicia, por el, por el Centro Autonómico de, de Formación e Innovación de la Junta. Y eh, este proyecto se dedica a diseñar uno, unos recursos... Eh, didácticos eh, para la formación de adultos. Son recursos eh, digitales libres de acceso que se puedan utilizar en aula. Entonces, colaboramos con, eh, eh, en este proyecto. También está implicado en este proyecto el Centro de, de Formación para Adultos de Logroño. O sea que eso eh, traduce la, la gran diversa de posibilidades para… ...para hablar al final de, de, del Camino de, de Santiago. Ahora, entrando en el, en el, en el corazón de la, de, de la presentación, eh, nosotros eh, fuimos socios de un, de un proyecto de eh, en Europa con los Ciudadanos... ...que ahora es el programa SERV, y es un programa que, que entraba dentro de la subactividad de hermanamiento... Y, bueno, os he puesto unas características, eh, las grandes características del proyecto. Tenía un presupuesto de 25.000 euros, duró nueve meses. El coordinador era la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que, que es una federación de municipios del Camino francés en España, con la que tenemos un acuerdo de, de, de, de colaboración y más allá, quiero decir, de, de, este, de este proyecto, y eh, la, la, realmente el proyecto consistió en organizar un encuentro de municipios europeos que se celebró en Canfranc los 6 y 7 de septiembre de 2019, y trabajamos también con, uh, con una comunidad intermunicipal eh, de, de, la región de, bueno, de la zona de Alto Miño en Portugal. Y, bueno en qué consistió esta, esta, estas dos jornadas? pues se reunieron más de 50 municipios españoles, franceses y, y portugueses para, pues, para intercambiar. Eh, había mesas redondas había ponentes que, que fueron hablando de, pues, de distinta, distintos temas como modelos de gestión medioambiental, hospitalidad, voluntariado, accesibilidad del camino. Cómo valorizar el patrimonio natural y cultural, cómo promocionar hermanamientos. Realmente son, eh, eran, pues, eh, un, un, un, la idea de transferir buenas prácticas y, sobre todo, de, el objetivo de, esa, de esas jornadas no ha sido, bueno, ha sido una. Um, Quiero decir que no es un fin en, en, en sí, sino que a partir de ese momento en que la, los distintos municipios se pudieron encontrar y darse cuenta de que… Bueno, tú lo, lo haces así en tu territorio, pues eso es interesante. Ahora vamos a, ahora que te conozco, vamos a poder colaborar, vamos a poder pues intercambiar ideas, vamos a poder eh, seguir eh, en contacto para luego eh, seguir eh, creando nuevo, nuevas formas de pues de acoger peregrinos, unas formas de, de, de difundir eh, la, lo que lo, los valores. Eh, a un público juvenil, por ejemplo, no sé. Pero pero eso es, eh, um, ha sido una forma de, de, de, de, de dar, dar de dar ganas de abrir perspectivas. Entonces, en eso estamos ahora, eh, años han pasado desde que se desde que se celebró este, este, esta jornada, pero ahora se han lanzado dinámicas, dinámicas de cooperación ...aún no se han concretado en, en, otro, en otros proyectos europeos... ...pero hay muchas, hay muchas cosas que se están, en las que estamos trabajando... ...aquí os he puesto una, una, unas fotos que, que simbolizan todo el trabajo... ...que vamos haciendo y estamos en contacto con, con nuestros socios... Con, ...con todos los contactos de, de, pues de municipios en, en España, en Portugal... ...y también en otras partes de Europa... Con, ...con todas estas temáticas, la rehabilitación de, del camino, eh, que eso es un trabajo que muchas veces lo hacen la, la las asociaciones... Eh, ...pues eh, también trabajar en cómo eh, organizar eh, comités de itinerarios más allá de, las, de los límites administrativos... ...que también eso es un problema que tenemos en Francia, seguramente lo tendréis en España, de, de tener cierta coherencia eh, en, la, en la oferta en la, la ordenación, decir, el la ordenación del, del, del camino y, y bueno un ejemplo concreto de, de, de, de todo lo que las, las semillas que, que, hemos, que hemos plantado en, en este, durante estas jornadas pues es la, la extensión de un proyecto de creación artística contemporánea que existe en, en Francia desde hace unos años, que se llama Fenêtre sur le Paysage, y acogimos en, en noviembre en, en Francia uno, una delegación de actores asociativos, académicos también y, e institucionales para, pues, para ver cómo juntos podemos construir una una extensión de este proyecto y, y, bueno, movilizar fondos europeos, bien sea mediante Europa Creativa o Erasmus Plus o, o, o no lo sé todavía, pero pero estamos en ello, la dinámica está lanzada y, y estamos muy muy contentos de ello. Eh, bueno, he sido muy concisa y ya se ha acabado. <risa> Muchas gracias. Buenos días. Eh... Soy Miguel Ángel Jiménez, tesorero de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago Y eh, antes de empezar eh, el tema que traía quiero eh, hacer dos cosas es agradecer al, a la Consejería de, de Cultura del Ministerio eh, la invitación que nos ha ha llevado, igual que eh, agradecer al Gobierno de Navarra y concretamente también al Ayuntamiento de, de esta localidad. En segundo lugar, en, antes de empezar también, sigo insistiendo, quiero mm, un poco decir que mi federación y yo me siento orgulloso eh, de que nos hemos anticipado a mm, estas cosas que se están exponiendo hoy. Y voy a explicarme un poco. Eh, decía eh, la señora de... ...no recuerdo el nombre de Francia... ...de que bueno, uno de los temas era ecologista, transición y digital... ...ecologismo es lo que hoy voy a hablar... ...precisamente empezamos el año 2013... ...y voy a hablar de ecologismo... ...y digital, después diré por qué eh, también nos hemos anticipado... ...y así, si me permitís, voy a, a desarrollar un poquito el, el, el tema que a mí me trae aquí... ...nosotros participamos en el año 2013... Eh, ...empezamos con el apoyo de, de la Unión Europea... El, ...el apoyo programa LIFE de la Unión Europea... ...y con el proyecto... ...o sea, es un programa, como bien sabéis... ...y ahora es el proyecto LIFE Stars más 20... ...y esto que aquí no dice nada... ...pues te digo, el proyecto LIFE vida... ...y Stars significa ayuda al, al turismo... ...y eh, también el la ayuda a disminuir las famosas... ...gay, pero no gay, sino en gases de efecto invernadero. Y eh, llegar, si se puede, y se ha podido, porque eh, ya hemos terminado el programa, eh, en disminuir todos este, estos temas en más de un 20%. Bien. El periodo de duración del proyecto, habéis hablado de que son proyectos muy largos, pues, efectivamente, este proyecto dura desde octubre de 2013 a septiembre de 2017, pero sigue durando porque hay que controlar eh, todos los datos habidos y, y que sigue habiendo en lo que después voy a decir de mmm, dónde se desarrolla este, este proyecto. El promotor y coordinador fue la Fundación San Valero, ...del, eh, creo que es la Universidad de San Jorge de Zaragoza... ...la que eh, está en la Fundación San Maldero en este tema... ...que lidera, y los socios, que habéis aplaudido ya en varias ocasiones... ...son la Federación Española, Sobrecinos Amigos Camino Santiago... Eh, ...Europa Innovación y Desarrollo... ...y el Ministerio de Medio Ambiente de Austria. Eh, es raro, ¿no?, el Ministerio de Medio Ambiente de Austria... ...pues no es raro, sencillamente es la referencia para los cinco albergues que la Federación eh, señala para ese efecto eh, disminuir el efecto invernadero. El objetivo es impulsar la estrategia europea de lucha contra el cambio climático, en aquel entonces, 2013, muy en boga y muy importante en su día. Sigue siendo importante, pero quizás mejor se ha solapado con otros actos importantes que han ocurrido últimamente. Entonces, contra el cambio climático, centrándose en el sector turístico europeo para la reducción de emisiones. Ese es el objetivo, y demostrar potencial de reducción en un 20% de emisiones de GEA, gases de efecto invernadero en las pymes del sector. Reducir, son eh, objetivos ya, más de 5.000 toneladas de CO2 y 10.000 metros cúbicos de agua, con el compromiso de los peregrinos. El compromiso de los peregrinos es muy sencillo, es sencillamente el potencial que eh, nos da a la federación el tener 19 albergues gestionados por nosotros, de que eh, le poda, eh, promuevan esta, estas iniciativas. Y, posteriormente, es situar cinco, eh, llaman infopoint, es, y, y son los de eh, los puntos también de recarga, bueno, informaciones que yo creo que ya no están, pero bueno, eran puntos de información, y cinco puntos de recarga de vehículos eléctricos impulsando la movilidad sostenible. Creo que es importante de lo que tú…, nos tra eh, no, eras tú la que nos traías el, el tema de sostenibilidad, ¿no? No, de personas con discapacidad. De sí, personas con discapacidad, que añado además, quiero añadir también, aunque me salga un poquito del tema, de que tenemos en este momento lo que se llama la credencial digital, eh, que la promovemos con, con la ONCEC. Creo que ya está completamente, ha sido un trabajo muy grande por parte de todos…, y que en este momento creo que cualquier eh, persona que tenga esa disminución, supongo que de vista, con su móvil puede hacer el camino perfectamente. Creo que es un, una cuestión importante que la federación ha hecho, por lo tanto, creo que la coordinación entre los que han hablado y nosotros debería ser muy importante, mucho más de lo que creo que estamos. Bien, el presupuesto eh, que financiamos… El importe total del proyecto fue 1.705.000 euros, de los cuales la Unión Europea nos facilita 819.000, que es el 48,92%. Eh, ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Se escogen cinco albergues de las cinco comunidades españolas que pasa el camino francés. Los albergues se escogieron pues, con, con carácter no lucrativo y atendidos por hospitaleros voluntarios. Así como diferencias en su propiedad, si son municipales, si son parroquiales, si son conventuales, tipos de distribución en una o varias, lo siento, en una o varias plantas, tipo de paredes, muy importante para los gases invernaderos, el tipo de paredes, si son, es piedra, si es ladrillo, eh, y su estado de conservación, así como el entorno, si es urbano, si es rural o si es de montaña. Estos albergues, eh, quiero nombrarlos, porque son en Aragón, el, Albergo de Arres, el albergue de Arrés, albergue de Arrés en Huesca, en Navarra, el albergue parroquial de Zabaldica, en La Rioja, el albergue municipal de Nájera, en Castilla y León, el albergue San Nicolás de Flu en Ponferrada y en Galicia, el albergue Monasterio de Samos. Creo que estos cinco albergues eh, dan la talla de lo que, cómo se escogen para que sea en el proyecto que estamos hablando. El proyecto se divide… Eh, en una cuestión que, bajo el tema «¿Es posible reducir consumo energético y emisiones CO2 incluso en lugares de reducido consumo?». Eh, y se estructuró en nueve capítulos. El primero es por el proyecto, que es lo que queremos hacer, cómo lo queremos desarrollar, medidas aplicadas, resultados del proyecto. Los resultados del proyecto eh, –creo que aquí voy a hacer un paréntesis– son magníficos, en el año diez, terminamos en el 17, en el año 18 eh, son el 22% menos de, de gases de efecto invernadero de reducción y eh, el 34% eh, de reducción de agua. A lo mejor la reducción de agua es más sencilla pues porque hay una serie de sistemas hoy en día eh, automáticos que se puede reducir eh, bastante bien el agua. Contamos con Europa Innovación y Desarrollo, que la verdad es que esto lo, lo bordó, lo hizo de maravilla en todos estos temas de, de, de, de, y después decidir qué se hacía. El, también hay que…, una cosa importante, el ratio coste-beneficio. Claro, los beneficios que esto aporta con lo que, con el que tiene el coste. El impacto socioeconómico, la difusión y comunicación. Creo que es de lo más importante que, que tuvo el proyecto. Y he traído esto… esto que no sé si es un libro o es casi un, un elefante, pero bueno, es muy grande, pero es que está en cinco idiomas, o sea, no… Pero es muy grande para que se vea lo que hizo el proyecto y cómo se desarrolló eh, todo, este, eh, todo esto de Mario para llegar a esa conclusión final del año 2018, que terminamos con un simposio en Santiago de Compostela maravilloso, eh, atendido por… ...por muchísimas personalidades en ese momento... ...creo que incluso estuvo el, el presidente de la, de la Junta de Galicia... Eh, ...bueno, porque yo creo que era un tema muy, muy importante... E, insisto, eh, la difusión y comunicación... ...creo que es muy, muy importante en todos los proyectos... ...desde que se inicia hasta que se finaliza... ...yo eh, dices, bueno, ¿y cómo tú no has traído las pantallas? ...bueno, porque hay unas forma de comunicar por pantalla o de viva voz. Yo he preferido de viva voz. ¿Mm? Eh, entonces el, el, el, el, hay otro tema que es el, la, la proyección de imágenes. Eh, creo que es muy importante también hoy en día en los sistemas de internet y en todo las imágenes que eh, están eh, que por lo menos eh, consolidan el tema de que lo que estamos hablando, de lo que queremos realizar y el tema de la cartelería, que también creo que es muy importante. Y luego hay otro tema que nosotros añadimos y que creo que también tiene muchísima importancia: es las entidades que se, se adhieren a, como referencia de nuestro proyecto. Estas entidades, el objetivo eran 100, creo que fueron 143 al final. Estas entidades que sencillamente quieren, a través de la, de la Fundación San Valero, el, el que. ...participar en esto que nosotros hemos promovido. Creo que es un proyecto muy, muy importante. Se ha, se ha, puedo decir que se ha terminado, aunque realmente hay cifras que todavía hay que conseguir. Y no me quiero... El, el tema, por ejemplo, no quiero terminar con una petición, aparte de mi proyecto... ...y coincide prácticamente con los, eh, los que hemos comunicado... Dice, todos los proyectos con, con ayudas de la, Uni, de la Unión Europea, esto es un consejo de la federación, necesitan de instituciones con una gran experiencia en los temas a financiar. Además del propio ministerio, creo que hay una entidad que se llama las universidades y sus fundaciones, las que creo que en estos temas de estos proyectos, estos grandes proyectos, que no lo sé, pero la federación creo que no está preparada para desarrollar, un proyecto que nosotros hicimos y que, al final, finalizamos sin una sola queja. Creo que es muy importante el, el tema, sin una sola queja por parte de la Unión Europea. Austria participó con un hotel eh, rural, como referencia, los costes allí son distintos, como referencia también, a, para compararlo, con los cinco albergues de España. ¿eh? Y queremos solicitar, en este momento la federación tiene una, en mente desarrollar proyectos de patrimonio, Inventario de los monumentos significativos al lado de los Caminos Jacobeos. lo que hablabas de ello, no, no, hablabas de los monumentos al lado en Francia. ¿no es así? Creo que era, bueno, pues nosotros queremos también participar, no sé cómo, yo lanzo la idea, ahí está. Temas de formación, formación de los hospitaleros voluntarios. Nosotros tenemos la gran capacidad de tener un listado de 4.000, cerca de 5.000 hospitaleros voluntarios en… en en la federación. Creo que es un potencial de, un humano enorme para poder desarrollar muchísimas cosas. ¿eh? Además, nuevas tecnologías. Tenemos nada más hablado, pero sí bastante... Eh, la, digital, la digitalización de los documentos en poder de asociaciones de toda Europa. Que es un proyecto enorme. Es que eh, la magnitud de esto... El cálculo que hemos hecho para la federación, para nosotros solos, era de 100.000 euros. Para nosotros es muy importante esa cantidad. Bueno, yo ahí va la idea que solicito también un poquito, pues, pues ¿dónde podemos colocarnos en todo esta este serie de cosas? Entonces, le molestaremos a Augusto para que nos diga dónde nos podemos colocar y ya eh, para llevarlo a nivel nacional, porque somos la federación, claro, la federación española. Gracias. Tenemos una, un par de preguntas para Katy de, de, de internet. Eh, nos preguntan sobre ah, si hay algún enlace o web para consultar todo el, el encuentro. Yo creo que sí, que en tu PowerPoint verdad había. Si sí, sí, un enlace en el, uh -huh. en el PowerPoint que, que supongo estar a disposición de todos. Hay un enlace en el que se pueden visionar los vídeos que vale. se grabaron del, pues lo de, de esas jornadas. Enviaremos el PowerPoint para que tengan sí, el enlace. Sí, sí, sí. Eh, en relación a Sule Paisage, eh, nos pregunta cómo pueden participar a nivel de empresas artísticas creadores que proponen propuestas culturales. A lo mejor podríamos ponerlas en contacto con con la, la entidad que ponen en el, el proyecto en marcha, ¿no? Que es de el Lublot. Sí, sí, sí, sí, es. Lo estamos co, hay, es una coordinación con Guias Blue que tiene toda la dinámica de creación artística mm. y nosotros que porque es un proyecto que se desarrolla en el camino de Santiago mm. es la, es el hilo, es el hilo conductor. Entonces claro, o se pueden en contacto conmigo o bien con, con, con sí. Jair Louis Blue, pero quizá mejor conmigo. Vale, pues poner Sí sí, sí, sí, sí, les pondremos en contacto. Y la última es, eh, ¿cómo se puede colaborar? Es, es otra persona que pregunta, eh, es una pequeña empresa, ¿vale?, de espectáculos y, y, y acompañante de viajes. Eh, dice, ¿cómo se puede colaborar en procesos de investigación para medir el impacto del turismo cultural en los territorios o conocer los resultados? No sé si tenéis algún estudio sobre este tema o si hacéis este tipo de, de, de estudios que pudieran colaborar o no sé cómo… Sí, bueno, de, de momento eh, estamos en, en un consorcio europeo y uno de, lo, uno de los socios españoles es la Fundación Santa María La Real, que está, que está involucrada en, en este proyecto. Eh, estamos, eh, lo mismo, se pueden poner en contacto bien con ellos o bien con, conmigo. Eh, estamos ahora, pues trabajamos, eh, se hace mucho en los proyectos europeos, trabajamos mucho con territorios pilotos y, y el Camino de Santiago en Francia es uno de ellos. Y, y también en España en la zona de, de Castilla y León y entonces estamos eh, hemos definido unos unos indicadores y ahora estamos eh, recopilando pues un, unos datos para, para alimentar estos indicadores y, y alimentar una metodología y, y un, una una herramienta que pueda ayudar a los decisores políticos ...pues nuevas estrategias, políticas públicas... ...entonces eso, si, si quieren colaborar de alguna manera... ...pues se pueden poner en contacto conmigo. Estupendo, muy bien, pues ahora daremos el contacto. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. Creo, creo la última. Eh, Para Miriam... ...¿cree fundamental en estos proyectos... ...que los mismos sean liderados por fundaciones... Eh, creo que el liderazgo del, del proyecto como tal eh, no es lo más importante. Eh, creo que eh, lo importante es que el partenariado sea, tenga un equilibrio, sea lógico y eh, sí que la entidad que lidera, que tenga la capacidad para liderarlo. Luego, eh, sí que hay una parte eh, a la hora de presentar los, los proyectos, eh, sí que es verdad, eh, que, bueno, que se requiere una cualificación, es, so, es un lenguaje muy técnico y luego una vez concedidos los proyectos tú vas a disponer de fondos si así lo planteas para tener una, una coordinación general del, del proyecto. Entonces, eh, que sea liderado por una fundación, que sea liderado por una empresa o por una entidad pública no me parece lo básico, sino lo, lo más importante, que haya equilibrio entre el partenariado y tenga un sentido. Pero realmente la Fundación es la que, digamos, eh, marca los puntos básicos del proyecto, aunque luego haya socios que compartan con ellos conozco y yo creo que la mayor parte de los casos será así y, y desde luego si no es así tampoco hay que decírselo a Europa porque no creo que le guste el proyecto se conforma entre todo el partenariado entonces eh, sí que es verdad que alguien puede tener eh, la idea la voz cantante y, y empiezas a buscar socios les presentas la idea pero luego esa idea eh, es eh, diseñada por todos, modificada hasta la hora de presentar el proyecto. Por eso he dicho que muchas veces eh, puede ser un año hasta que tú acabas presentando el, el proyecto. Ah. Porque yo tengo una idea, te la presento a ti, y tú dices, ah, sí, pero yo prefiero de esta otra forma. Entonces, eh, hay que llegar a un consenso entre todos los socios. Y para Katy, eh, Azir es una, una empresa turística del Estado, no del Estado empresa, francés. ¿sí? No somos una empresa, somos una asociación sin ánimo de lucro, pero trabajamos para la mayoría de nuestros miembros son son entidades son sí son colectividades territoriales, como sí. municipios, mancomunidad o diputación. Pero somos un... los recursos que, que obtiene acir eh, estamos hablando del tema del Camino de Santiago hacia luego hacia quién van dirigidos ¿O cómo se reparten esos fondos? Tenemos nuestra fuente de…, bueno, nuestro presupuesto es una gran parte, es el, el Ministerio de Cultura, por el, el mandato que tenemos de gestión del, del bien patrimonial. También tenemos eh, adhesión de nuestros miembros y, y también eh, vendemos la, la credencial, también es una fuente de, de ingreso y, y colaboramos también con una…, o, o, vendemos una o tenemos una, una parte de, de, de lo que um, vendemos con colaboración con guías por ejemplo o so, con, con exposiciones que, que alquilamos o como también organizamos giras de conferencia pero, pero luego todo esto es um, este presupuesto um, sirve para y también fondos europeos mediante esto estos tres eh, los, los proyectos que, que he mencionado eh, yo he podido, eh, a mí me han podido contratar gracias a los fondos europeos. Por ejemplo, es un ejemplo de, de impulso para, para seguir, para seguir haciendo haciendo actividades. Pero luego con este presupuesto, pues eh, trabajamos para nuestros miembros, pero no solo nuestros miembros, desde luego, porque el camino, pues vamos a, a colaborar con nuestros miembros y, y también con, con, para, con otro, otros socios para ...para desarrollar nuevas actividades. No sé si respondo a tu pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Coloco un poco así, ¿no? Entonces, me parece muy etéreo... ...muy etéreo... ...este tipo de, de asociación, ¿no? Como decía Corpas antes... Eh, ...el liderazgo... ...el liderazgo de cualquier proyecto es fundamentalmente muy, muy, muy importante, ¿no? Y hacer claro con la cantidad de gente que tiene trabajando en el tema turístico y que depende del, del, del Ministerio de Cultura de Francia, pues bueno, ya por ahí iba, iba un poco eh, mi pregunta, a ver a esos fondos hacia dónde se van dirigiendo, si a un mantenimiento del camino, si a un eh, trabajo cultural, porque el Camino de Santiago todos sabemos que es diferente en España que en Francia. En Francia está marcado por la monumentalidad y en España está marcado por el camino camino y luego lo, lo que es la, la hospitalidad, la acogida, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya terminamos la mesa. Muchísimas gracias a los ponentes y damos paso al último ponente.